Los sistemas operativos son el portal, la guía del usuario para poder entenderse con su ordenador, desde hace tiempo ha ido cambiando, adaptándose a las necesidades del usuario, años de programación y progreso son los que dieron hoy a los sistemas más conocidos, y tan prácticos que hasta un niño puede usarlos, son muchas las utilidades que nos puede ofrecer un sistema operativo, sin embargo, no siempre ha sido así, yo soy Shtiff y esto es un resumen de la historia de los sistemas operativos. Mucho antes por ahí en la década del 50, la empresa IBM crea un sistema operativo a este se le hace conocido por Batch. Saltándonos a la década de los 60, podemos observar que se inventa el circuito integrado, con su ayuda habrían cambios notorios en la informática, como un sistema de multitarea. Durante la década de los 70 nacen Unix y Multix, siendo Unix sistema base de sistemas que conocemos actualmente. En el año 1980 salen los circuitos LSI que tenían muchos transistores y con eso empezaron las computadoras personales, aquí destacamos que a los sistemas MS2 y Macintosh, en esta época se dejó un poco de lado el rendimiento y se hizo enfoque en interface para la facilidad del usuario. Los 90 fue deliberadamente evolutivo en el campo del usuario, pues apareció Windows gigante del campo del hogar y empresarial, podemos destacar también que salió la Linux y obviamente sin interfaz. Año 2000 destacamos a Mac OS, abreviación de Macintosh, y otros sistemas provenientes de Unix. 2010 salieron dos más llamados Illumos y open indiana. Y bueno mis panas, esto sería todo, te agradecería que apoyaras a este canal con que des un like, compartas, y te suscribas si no lo has hecho. Hasta la próxima chao.